Continuamos viendo más funciones de la herramienta de depuración de CodeBlocks. Como vimos en el video anterior, al poner un punto de parada aquí, lo que ocurría mientras presionábamos F7 y, y íbamos el, haciendo el paso a paso, el, la función retornaba el valor y, lo, y se asignaba en resultado, pero no veíamos que el, el cursor ingresara a la función sino que pasaba de largo, digamos. Ahora vamos a hacer la prueba. Le damos un valor, por ejemplo, 100. Enter. Y ahora sí, en lugar de, de presionar F7, lo que haremos es ir a Step Into, que lo que hará es ingresar a la función. Vemos que el cursor se fue adentro de la función y ahora sí con F7. Podemos ir avanzando paso a paso aquí dentro. Vamos a activar los watches Vemos que las variables locales no son las del main, sino las de la función. Tenemos el i y el result. Y con F7, vamos a ver cómo van cambiando. ¿No? Bueno, como sabemos... Al haber ingresado un n que era 100, esto va a iterar 100 veces. Como no queremos esperar estas 100 veces, ahora lo que haremos es ir a debug y seleccionar step out. Es decir, salir de la función. Así habrá retornado el valor que era, si presionamos F7 una vez más, veremos que ahora en las variables locales del main está el resultado que vale 5050, que ese es el valor, la, la suma de los primeros 100 números. Bueno, así hemos visto cómo funciona la herramienta de depuración de CodeBlocks.